¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Sleepintora y seguimos con Pokémon Luna Nuzlocke. Ya a mí se me ha hecho de día mi juego, que es de noche. Y nada, vamos hacia, vamos a hablar primero con este chaval. Eh, no me va a dar nada afuera, pues nada. Vamos pa' casita. Después de la charla que nos echó Kukui. Vámonos para casa combate por cierto el vídeo que había hecho este este este a ver este capítulo ya yo lo había hecho vale lo que pasa es que cuando me di cuenta no no lo había grabado entonces tuve que volver a hacerlo de nuevo y daba, daba la casualidad que también me comí el capítulo anterior entonces mmm, lo tuve que hacer de nuevo y bueno dejé a Tennessee al mismo nivel y a Anto al mismo nivel entonces vamos a hacer aquí un ecoboss para cargarnos a Wingul. Por eso es que ahora Tennessee de repente tiene, tiene esa vida y tal. A ver. Dios, o sea, no me lo voy a cargar con uno solo. Tengo que utilizar los dos. Venga. Cosas que pasan. Se lo pueden decir a Damikan. Que soy muy despistado y que se me olvida grabar las cosas. Pero bueno. Eh, puedo, puedo. Pude recrearlo nuevamente. Sin necesidad de ser trampa ni nada. Y vamos a usar, yo qué sé, follaje, ya que es de tipo de agua Wingur. Es un poco pesado. La parte del juego no me gusta nada, la parte del principio porque, vale, sí, es muy... Te llama mucho la, la atención porque dices yo, algo nuevo, tal. Pero es que es súper pesado luchar con Pokémon con nivel tan bajo. Súper pesado, no o sé, sea, a mí me cuesta una barbaridad. Vamos a cicalar un poco a Anto, eso no se va a ver. Y justamente esto fue lo que pasó antes. O sea, pausé el vídeo para acicalar al Pokémon. Y lo que conseguí fue que... Se me... Siguiera, siguiera con la historia y no, y no siguiera grabando. Entonces, pues nada, vamos así estos Esto es un centro Pokémon. Ven que te lo enseño. A partir de ahora, la voz de la madre de, del protagonista también es la voz de Lily. Pero no tengo muchas voces, no soy ventríloco, vamos. Pero bueno. Cuando quieras crear tu... Cuando quieras curar a tus Pokémon, habla con la chica del mostrador. Ella se encargará de que tus Pokémon queden como nuevos. En general, es genial, ¿verdad? No soporto ver a los Pokémon malheridos. Ese es el PC. Puedes usarlo para depositar a tus Pokémon o para sacarlos y añadirlos a tu equipo. En la tienda de Pokémon encontrarás todo tipo de objetos útiles para el recorrido insular. Así que no dudes de pas en pasarte por ahí de vez en cuando. Y eso de ahí es la cafetería del centro Pokémon. A veces me gusta pasarme por ahí, tomarme una leche mumu para relajarme. En una, en una, en una guía de viajes leí que las bebidas varían el, de un centro a otro. Así que vale la pena pasarse siempre para ver qué tienen. Puede que tengan algún dulce para acompañar tu bebida incluso algún, algún otro consejo para tu recorrido en solar. Espero que te haya quedado todo claro. Dirijámonos ahora a la escuela de entrenadores. Pero antes, aprovecha para curar a, tos, a tus Pokémon si crees que te hace falta. Venga, pija. Que eres una pija. Ah, vale. Eh, sí. Eh, lo hice también en el, en el vídeo que se me borró. Bueno, mentira, que no grabé. Compré 10 Pokéball. Porque al comprar 10 Pokéball te dan una... Honor Ball. Y las Pokéballs son los únicos... Uno de los dos objetos que puedo comprar en un Unlock. Y el otro... Eh, fue comprar dos repelentes. Sí, porque... Paso de estar luchando con Pokémon de hierba, de verdad. Me matan. En las, en las tiendas Pokémon puedes comprar y vender objetos. Para nada. Venga. Si no me das nada, no me interesas. ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿No me das? ¿Nada? ¡Uy! ¡Señor! ¿Tú me das algo? Espérate, ¿aquí no se sienta? Uh, bueno Bueno, y con este seguramente que no podré hacer nada Pero Si me tomo algo de esto, pues... Curará alguno de mis Pokémon Así que, nada, no podemos hacer nada Pues nada Nos vamos, sí, sí, nos vamos ¡Ah, no, no, no! ¡Epa! Vamos a curar los Pokémones Sí. Toma, Joy. Bueno, Joy, o como quieras que te llame. Porque tú, Joy, no eres. Joy tiene dos coletas. Tú eres la sucesora, tú eres Alola Joy. <risas> Joy forma Alola. <risas> Venga, vamos a venir para acá. Verás, es la escuela de entrenadores, ¿eh? es, es, es... ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Un Tauros? ¿No? Parece que ese Tauros está bloqueando el camino. Pero bueno, nuestro destino es la escuela de, de entrenadores, así que da igual. Entremos. ¿Más es hacerla Ahí está Cucuy. No, no me puedo escapar. ¡Oh, la pintora! Debo de haberte adelantado en algún momento, ¿qué cosa? Esta es la escuela de entrenadores, el lugar de visita obligada... De todo entrenador con ganas de emprender? Me pica la mano. Ah, profesor Kukui, ¿este es el nuevo alumno del que me habló? Exacto, estaba pensando que unas clases intensivas sobre los fundamentos de los combates Pokémon no le vendrían nada mal, y dichas clases serán impartidas por. ¿Cuatro entrenadores? Es la Pintora, vas a tener que vencer a cuatro entrenadores de la escuela. Seguro que la experiencia vendrá bien a tus Pokémon y a ti. Y no hay mejor modo de acumular experiencia que combatiendo. ¡Uy, ¡Oh, el repartir experiencia! Yo se me había olvidado. Sí, sí, qué bueno. Si activas el repartir experiencia, todos los Pokémon de tu equipo ganarán puntos de experiencia. No todos los entrenadores a los que, a los que debes enfrentarte están en el patio. Algunos siguen por aquí en la escuela. Y no dejes de hablar con toda la gente que veas en las aulas. Podrían darte información útil. Presta atención a todas las lecciones y no te duermes en los laureles. Adelante. Aunque no parezca muy estricta a simple vista. Puede meter. Puede meter en vereda a los alumnos más rebeldes. Y la media de sus estudiantes es de sobresaliente. Ya te digo. Si, si hasta ha formado ella misma a uno, a uno de los capitanes. Antes de que te pongas a ello, voy a darte un consejillo. Tras enfrentarte a un Pokémon por primera vez, sabrás qué movimientos son super eficaces contra esa especie determinada, así que lucha contra un montón de Pokémon y utiliza esa información a tu favor. Procura meterte por zonas de hierba alta para encontrarte con montones de Pokémon. Puedes probar dando, dándote una vuelta por los alrededores de la escuela. Debes encontrar esos cuatro entrenadores, luchar contra ellos y derrotarlos. La redondez también mola. <risa> uy, vídeo de combate y lector de QR. Mm. moli, moly, moly, moli Festiplaza, conexión rápida. Uy, uy, uy, uy, ¿y esto, estas cosas no las he visto? A ver, tiene que estar Tenecia la primera, al segundo. Perfecto. Eh, vamos a buscar a los entrenadores mágicos. Uy, Pokémon. One Poción Esta es una de ellos. Sí. Vamos a guardar porque a mí siempre se me olvida. Venga. ¿Mm? La profe me dijo que te esperara aquí. Si ganas a mi Pokémon, solamente tiene uno. Te enseñaré una cosa muy sencilla, pero muy importante. ¡Vamos contra esta tipa! La jugadora de tenis La Levin Sophie Oh, Sophie ¿Qué pasó, Sophie? Saca a Pikipek Venga, lucha de Pikipek Yo, Tennessee Yo, Ambas al nivel 8 Venga, EcoBoss. Venga, Tennessee Tú usas EcoBoss y vas a ganarla Mierda. <risa> ¿Qué dice? Su ataque fue más fuerte que el mío. Usa eco voz. Usa eco voz. Usa eco voz. Usa voz. Ella usa picotazo y por eso se queda atrás. Venga Tennessee, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes Tennessee. Bien. <risa> esa TNE, Esa TNE. Uy. Anto Nivel 10. Por el repartir experiencia. Jope. Se acabó el partido. Lo 80. Lo 80. Usa objetos y movimientos que potencien las características de tu Pokémon. Así podrás aumentar el daño que provoquen sus ataques y minimizar el que reciban. Es el concepto más básico que debe saber todo entrenador que quiera convertirse en Pokémon. En, en Pokémon no, en, en campeón. Bueno, antes de seguir buscándolos, que se, me imagino que estarán ya dentro o por aquí en las canchas, voy primero a curarlos. Así que enseguida vengo. Bueno, ya he curado a los Pokémon. Vamos a buscar a otro entrenador. ¿Dónde...? De... ¡Uy! objeto ¡Una potion! Ahí está el otro entrenador No hay más objetos por aquí Venga, vamos a pelear contra él Ni idea de lo que trae Dice que ¿Por qué estoy aquí de pie? Porque soy el más fuerte Por eso Si quieres combatir conmigo Tienes que derrotar antes a todos los demás ¿En serio? Engreído ¿Qué engreído el muchacho? Nada, vamos a entrar por la puerta trasera Venga, primera clase. Uy. Nada, dame algo. No me interesa tu información. Quita. Sí, sí, venga. Y eso sí que me lo sé. Muchos años, mi niño. Nada en la bolsa. Pues nada. Las taquillas, las taquillas. No hay nada de las taquillas. Esta será otra, otra entrenadora. Primero voy a hablar con el niño este. La niña esta. ¡Ay, ay! Un mío, forma Lola Venga, esta seguramente que es otra. Así que vamos a luchar. Tus Pokémon parecen aguerridos. Quiere decir que tienen garra. Y si no la tienen, te la doy yo. Para que luego me llamen agarrada. ¡Uh! Garra rápida. Qué bien, qué bien. Pues mira. ¿Quién va a tener garra rápida? <ríe> Anto. Usar dar. Garra rápida. Para que a veces ataque al primero. Uy. Pulsera y repartir experiencia. Estamos puesto, así que está muy bien, muy bien. Venga, vamos a seguir buscando a esos entrenadores fantásticos, por favor. Si esta en la entrada principal, tú esta. Oye, te estás acercando mucho. Si te arrimas tanto a mí, me van a entrar ganas de compartir contigo. ¿Eso es lo que quieres? Pues sí, pues sí. No lo leí, pero bueno. <risa> Eso. ¡Ay! ¡Una niña pequeñita! La preescolar Daniela te desafía. Preescolar. Bonsley. Uh. Era tipo roca. No. No. Es de tipo roca. No es tipo planta, es tipo roca. Siempre engaña. Porque como tiene el pomponcito verde y parece un árbol, engaña un poquito. Llanto falso. Mm, la defensa especial baja. Bueno, no pasa nada. ¡Follaje! Sigo pensando que follaje es una palabra un poco fea. Pero, ¡Ay! ¡Va a usar copión! ¿Me va a usar, co ¡Me va a usar follaje a mí! ¡Ay, qué lindo el Bonsly! Nos vamos a... <ríe> Mutuamente Nada Venga, fallas otra vez Pero me mola, ¿eh? Que esté bonsley significa que va a estar sudogudo Muy bien Muy bien Ténese al 9 Aprendió golpe ¿Golpe roca? No te preocupes, Pally Siempre te quedé Los preescolares son más, más divertidos a ver. Um, golpe roca. Dios, la leche, tipo lucha, es verdad. Se me había olvidado. Bueno, ahora mismo este Pokémon es la bomba, ¿eh? hasta que te cagas. Golpe roca, también. Tipo lucha. Contra tipos normales. O sea, Tennessee ahora mismo es la bomba de mi equipo. Venga, vamos al, al pasillo al, aquí arriba. Todavía queda un poco de tiempo, vamos a hacerlo de... de unos 17 minutos. Tú eres profesora, sí. ¿Eh? Vale, pasé de leer y es lo que pasa. Abro la puerta y aquí hay un Slowpoke que está ahí, el movimiento bostezo de Slowpoke. Hace en el enemigo No, si no me das nada no me interesa lo que me dices. Fuera. Es un profe. Profe. ¿Y dónde encuentro los no, objetos no, no. sueltos? No no no. no, no, no, no. Mira, aquí hay otra clase entonces. Nada. Dame un objeto. Como la otra que decía que tenía. Que, eran, que no, le, no quería que le dijera Eso, dame pociones Dame de todo lo que quieras Sí, no me vuelvas loco ¿Tú qué quieres? Mira, en la pizarra y un Pikachu Vale, vale, vale, vale Vale, vale, vale no me digas nada En la pizarra hay un Pikachu Ay, no me puedo tirar por la ventana Vale en el tercer piso... No todos los entrenadores a los que debes enfrentarse están en el patio. Algunos siguen por aquí en la escuela. Y no dejes de hablar con toda la gente que veas en las aulas. Podrían darte información útil. Eh, pero sí, sí, sí. Ya he hablado con todos. O sea, hay tres... Y este no quiere pelear conmigo hasta que no pelee con todos, ¿No? ¿Y dónde están los otros? No sé que haya hay alguno que sea invisible y no lo veo. Pero aquí no puedo ir porque está el Tauros, ¿no? Pues nada, estoy a little perdido, así que voy a parar un segundito. Nada, ya encontré dónde está el otro Tenemos que venir aquí, pulsar A Y entrar aquí Y creo que este es el otro Sí, eso es Te voy a enseñar las tácticas que he aprendido en la escuela Y para eso te reto un combate Otro preescolar Noboru Noboru Se capita, po se tapó Se tapó Me tapó Nos tapamos todos Venga Picotazo Que es súper eficaz Y chao Metapod Uy Placaje Toma ya Un metapod útil <ríe> Crítico ¿Cómo no he hecho los deberes? No sé qué, qué, qué tácticas tengo que emplear para ganar. Oh, el pobre. El baby. Oh. Si un Pokémon resulta envenenado, irá perdiendo PS poco a poco. Y si lo, lo paralizan, se seguramente no se podrán mover. Los movimientos de los Pokémon tienen muchos efectos diferentes, así que no te despiste. Vale. Ya, llevamos como unos 20 minutos... Vamos a por el... Enteraillo de turno. Y lo vamos a ganar. ¡Claro que sí! ¿Qué? ¿Por qué quiero ser el más fuerte? Porque quiero ser el más molón. Por eso. Pues tiene una cara de empanado. Que lo flipas, colega. Promesa Kurt. Entrenador Promesa Kurt. ¡Uh, Kurt! Saca Grimer. ¡Un Grimer a Lola! Eh, tipo veneno. Uy, no voy a poder utilizar a Anto. Uh, Vamos a usar Eco Boss. Mm, no, me va a envenenar. Si envenenate ni la cagamos. Coño, pues resta el veneno que te cagas, eh. Bastante. ¡Eso no puede ser! Destructor. ¡No! ¡No! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf! A ver, Tennessee iba a morir. Y como no quiero que muera, vamos a meter a Anto. Usa mordisco. ¡Dios! Eh, picotazo. Destructor. Para, para, para, para, para. Seguro que tiene algo que Que daña, lo que sea. <ríe> Quita. Toma. De promesa, sí. Promesa. Anto al once. Quiere aprender qué es Impresionar. ¿Qué? ¿Cuál era impresionar? Impresiona tanto que puede hacer retroceder al objetivo Tipo fantasma Y, y es un ataque físico de 30 Hombre, mejor que gruñido es ¿eh? Impresionar Y tenés y nada Kurt terminó Aunque me duela en el alma, debo reconocer que eres más fuerte A ver si no hay animación. Bueno, pues vamos a irlo dejando por aquí. Yo voy a, a hacer que... A curar a Pikipek. ¿De acuerdo? Y lo vamos a ir dejando en esta en esta, en esta parte del, del juego. Pues nada, nos vemos en el siguiente. A a todos y adiós.